Esta serie nos dejó dos grandes actuaciones de Jared Leto y Anne Hathaway, nos presentó el éxito y la caída de una compañía muy conocida, pero le sobraron uno que otro episodio. Esta es mi reseña de We Crushed. La historia sigue la creación de WeWork y cómo llegó a estar valuada en 47 billones de dólares, pero luego, en menos de un año, esa evaluación se desplomaría. We Crash nos muestra qué pasó. Yo no lograba decidirme si el tipo era un genio, un completo irresponsable o un idiota con mucha suerte. Y eso va mucho en la actuación de Leto, que tiene tanta confianza que nunca supe la verdad del hombre detrás del show, pero algo que nunca logré fue querer que tuviera éxito. Siento que no hubo un bueno en la historia, todos eran unos ególatras embaucadores obsesionados con el dinero. Y donde más se queda corta la serie es en explorar esa delgada línea en Silicon Valley que divide a los fraudes de los visionarios. We Crush es entretenida. A pesar de que la trama no avanza mucho en los episodios finales, las actuaciones son tan buenas y la historia tan fascinante que vale la pena verla. Una compañía que escondía muchos problemas, esta es esa historia, una que nos enseña cómo las apariencias a veces engañan. A We Crush le doy tres estrellas y media de cinco.